Qué video que tengo para ustedes hoy. Hola, qué tal. Después de ver el video de la semana pasada de cómo hacer un lemon pie, muchos me pidieron tips para la depresión, esa nube negra que está ahí dando vueltas. No sabemos qué es, cómo le, no le podemos pegar un tiro. ¿eh? ¿Cómo cómo cosas? Bueno, cómo combatirla. Tips, herramientas, formas. Compre mi libro, si ¿sí? Si vos clicaste esto, probablemente ya estás recontra en una. Yo estoy muy bien, me voy a sintonizar hace falta un momento a pensar un toque nomás algo que no te salió algo que alguien que no te contesta y bueno y para qué uno hacer algo si un día se muere eh... llegamos Basta para mí, basta para todos. Y ahora tengo que... ¿Cómo salimos acá, no? ¡Oh! El cuello me mata, aparte. Eh... No, como... Como el Lemon Pie fue más fácil. batí los huevos y... No, si yo soy pelotudo.